En este templo podrás acercarte a mi señor Lucifer y hacer un pacto con él. Te esperamos. Separa tu cita ya y cambia tu vida. Es el momento de darle un giro radical a tu vida. Haz un pacto con mi señor Lucifer y deja de estar mendigando. Deja de estar rogando, pidiéndole a Dioses que no te escuchan y que si te escuchan no te responden. Es hora de cambiar de vida. Es hora de vivir de una manera diferente. Contáctanos ya. Separa tu cita y cambia tu vida.